sean muy bienvenidos todos estamos aquí de nuevo en un micro tutorial y vamos a aprender a cambiar el offset para esta impresora que es la minerva para cambiar el offset el cual es el que tenemos que ajustar antes de cada impresión para que la primera capa salga perfecto tenemos que irnos a menú control movimiento de fase acá el desfase por defecto en las máquinas está grabada como salió de fábrica entonces el desfase hay que regularlo porque cada cada dos a tres semanas se va moviendo 100 micrones entonces hay que irlo regulando entonces en este caso vamos a hacer de nuevo control movimiento desfase y aquí entonces por ejemplo en este caso supongamos que la pieza está saliendo muy pegada a la superficie, al paddy, es decir cuesta, cuesta trabajo sacar la pieza de la, de la superficie o el extrusor simplemente está rayando, como en este caso está rayando la superficie, si es, es el caso significa que el extrusor está muy cerca, y si está muy cerca hay que disminuir este número, o sea está negativo, menos uno, hay que acercarlo al cero, entonces si fuese el caso que estuviese rayando la base o están muy saliendo muy apretadas las piezas lo bajamos conviene lo bajando de 5 de 50 en 50 micrones este es milímetro un milímetro punto y aquí viene siendo los decimales de lo, del milímetro que son las micras o los micrones en este caso lo voy a bajar 05 al apretar ahí ya queda guardado al darle enter ahí ya queda guardado en el menú entonces, nosotros simplemente podemos ahora ir a imprimir nuestras piezas, la que queramos. Ahora, ¿qué pasa si se apaga la impresora? Y volvemos. Entonces, vamos a Control, Movimiento, y el desfase nuevamente se reseteó. En este modelo de impresora, el desfase no queda guardado, entonces hay que... Variarlo nuevamente a 0.5 ¿De acuerdo? Y ahora podemos ir a imprimir Ahora, ¿qué pasa si, por el contrario, el extrusor no está imprimiendo en la base Sino que está imprimiendo suelto, está imprimiendo muy arriba Y la pieza no se pega perfectamente a la base En ese caso tenemos que aumentar el offset Si las piezas están saliendo sueltas o está imprimiendo en el aire Entonces vamos a Menú, Control, Movimiento de fase y tenemos que aumentarlo, si ese fue el caso lo voy a aumentar de 5 en 5 o de 10 en 10 entonces hay 1, porque estaba en 1 por defecto entonces lo aumentará a aumentar 1,1 le doy enter y de ahí me voy a imprimir, menú principal, menú SD y ahí imprimir nuevamente si se está apagada y tienen que volver a imprimir tienen que volver a a control, movimiento y ajustar nuevamente el desfase y ahí pueden ir en print. Recomendamos para este modelo de máquina tener anotado cuál es el desfase al que se ha ido corriendo. Cada dos semanas aproximadamente el desfase se mueve un poco y eso fue todo en este micro tutorial. Muchas gracias, soy Sebastián Sangüesa de Printex.